UADC informa. Vinculación. Como parte de las actividades del 44 aniversario de la Facultad de Medicina Unidad Santillo de la UADC, se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Monterrey para consolidar proyectos en educación, investigación y el desarrollo académico de los estudiantes bajo las más estrictas normas de calidad educativa. Para establecer bases de colaboración que promuevan la igualdad y la no discriminación, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social firmaron un convenio de colaboración para desarrollar acciones para sumar esfuerzos en la promoción, difusión e implementación del derecho a la igualdad y la no discriminación en todo el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza. En sesión del Consejo Regional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Región Oeste, fue presentado y aprobado por unanimidad el Plan de Trabajo 2019. El presidente del Consejo y rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, destacó la importancia del trabajo de las instituciones de educación superior de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí en la búsqueda e implementación de la vocación regional. Calidad académica En sesión ordinaria del Consejo Universitario, fue aprobado el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2018-2021. El plan es producto de un proceso de análisis, reflexión y evaluación respecto al contexto regional, nacional e internacional en las que se desenvuelven las instituciones de educación superior. Con base en los resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2018, las Facultades de Medicina de Saltillo y Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila se encuentran entre las 10 mejores facultades y escuelas de medicina a nivel nacional. La Facultad de Medicina Unidad Saltillo obtuvo el cuarto lugar, mientras que la Facultad de Medicina de Unidad Torreón registra el octavo lugar de entre 37 instituciones educativas de todo el país. El Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y la Facultad de Sistemas, en coordinación con el Conacit, llevaron a cabo el séptimo Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 2018. El rector Salvador Hernández Vélez afirmó que el Congreso debe ser un impulso para los procesos de investigación de operaciones. Sustentabilidad la Agenda Universitaria Ambiental de la UADC, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Coahuila Sureste, llevaron a las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte, el segundo ciclo de conferencias de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides, con el tema Visiones y perspectivas del agua. La Universidad Autónoma de Coahuila continúa con acciones para el cuidado del medio ambiente, por lo que llevó a cabo su reto Planta un árbol, que fue impulsado por la Escuela de Ciencias de la Salud en el municipio de Piedras Negras. La idea nació de la preocupación de los jóvenes universitarios por el medio ambiente, por lo que decidieron tomar acciones y reforestar. Cultura. En el marco del 18 Seminario de Historia, Vientos de Libertad y Democracia Rebelde de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, Presentó su libro Movimiento Urbano en la Comarca 1970 a 1980, en el que habla sobre los diferentes movimientos sociales de los que fue partícipe, luego del 2 de octubre de 1968, fecha en la que ocurre la matanza de Tlatelolco, movimiento que no solo se dio en México, sino que trascendió a diferentes partes del mundo. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.